Bienvenidos al módulo 4, el último módulo del curso MOOC Español para viajeros. Esperamos que hayáis aprendido mucho vocabulario para hablar en español de vuestras actividades favoritas y sobre tipos de viajes. En este vídeo vamos a presentar el módulo 4, el último módulo, compartimos la experiencia. El contenido de este vídeo va a ser el siguiente. Primero vamos a ver la estructura del módulo 4, después vamos a ver las cuatro píldoras del módulo y después vamos a hablar sobre el foro del módulo 4 y la página de Facebook. En cuanto a la estructura de este módulo, como siempre vais a encontrar cuatro píldoras o secciones. La píldora 4.1, la presentación del módulo, 4.2 hablamos sobre un viaje 4.3 nos situamos y 4.4 organizamos nuestros recursos 4.1 la presentación del módulo De nuevo, en esta píldora solamente tenéis que ver este vídeo En la píldora 4.2 hablamos sobre un viaje vais a aprender vocabulario y estructuras para hablar sobre un viaje, hablar sobre experiencias en el pasado o deseos para el futuro. Para ello tenéis primero que ver el vídeo, segundo descargar los materiales complementarios el pdf y por último participar en el foro del módulo 4, compartir las experiencias que habéis tenido en vuestros viajes por España o en otros viajes, compartir vuestros deseos para un viaje en el futuro. En la píldora 4.3 nos situamos, vais a aprender geografía española e información turística útil para viajar, también vais a tener que ver un vídeo, descargar y leer el, comple el material complementario del pdf, y complementar la actividad revisada por compañeros. Recordad que si completáis esta actividad vais a recibir una medalla y es necesaria para completar el módulo. Por último, en la última píldora del módulo y la última píldora del curso, organizamos nuestros recursos. Vais a aprender a organizar los contenidos y recursos que habéis aprendido durante todo el curso con herramientas de la web para poder ser aprendientes autónomos, independientes. Para ello, Primero, vais a ver el vídeo, segundo, descargar y leer los materiales complementarios en un pdf y por último, compartir vuestros recursos en el foro. En este foro vais a compartir una experiencia de viaje, un viaje deseado para el futuro y vamos a intercambiar opiniones, recomendaciones y también todos los recursos que hemos recopilado durante todo el curso. Recordad de nuevo que es muy importante para practicar escribir en español y que no importan los errores, solamente comunicarse, practicar y divertirse. Por último de nuevo vais a encontrar en la página de Facebook enlaces, vídeos, imágenes relacionadas con este último módulo para hablar sobre un viaje y para organizar recursos de aprendizaje Siempre con la idea de opinar, recomendar y hacer tareas divertidas e interactivas entre todos. Por último, os queremos pedir que completéis el cuestionario final de la investigación. ¿Para qué? Para conocer vuestras opiniones sobre el curso. Para conocer las dificultades que habéis tenido con la idea de mejorar el curso para futuras ediciones. Cuando completéis este cuestionario vais a recibir una medalla de colaborador especial para la investigación. Muchísimas gracias por ver este vídeo y disfrutad del módulo y del final del curso. Enhorabuena por haber llegado hasta aquí y hasta pronto.